La doctora Carmen Ventura es una asidua eh, alumna de nuestro seminario, ella nos sigue por las transmisiones, es quien nos dice si se cae la red o si estamos eh, transmitiendo bien. Es una profesora que creo que hace un impacto muy interesante en este libro porque nominalmente nosotros tenemos ya un conocimiento sobre eh, los avances cons eh, constitucionales internacionales en materia de derechos indígenas, los casos de disputa, las eh, cuestiones constitucionales en, en algunos eh, lugares aislados. Y en este libro se hace una eh, presentación muy puntual de varias eh, constituciones eh, y legislación indígena. Tiene más o menos como 21 participaciones donde se trabajan todos los temas, desde los temas oaxaqueños, los temas... De Cherán, los temas de Puebla, en fin, eh, verdaderamente tiene varios temas, incluso de regiones étnicas, por ejemplo, Guanajuato, que normalmente nosotros no conocemos, no son tan mediáticas, de manera de que nosotros desconocemos. Eh, y el día de hoy tenemos, nada más y nada menos, la presencia de un estimado colega internacionalista. Y quien va a presentar es la doctora Mendoza. Yo nada más quería pues, anunciar este, este libro, anunciar también este evento que vamos a hacer para el próximo 8 de junio y asimismo también preguntarles a ustedes.